Arreglamos el micro para que nos puedan escuchar. Hola, hola. Muy bien, ¿me escuchan? <ríe> Chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta oportunidad voy a grabar sentado porque me da flojera pararme, ¿vale? En esta oportunidad voy a grabar en el server número 6, a ver, espere, activo y listo. Como pueden ver, Yo estoy aquí en el server número 6 y pues voy a grabar así algo random, voy a publicar el número de la sala, no me importa si gane o pierda en esta oportunidad, en este video no me importa, la verdad. Eh, solamente quiero conocerlos, ¿vale? O sea, quiero interactuar con ustedes, eh, quiero ver qué tanto saben jugar en, Dra en Dragon Ball. Y pues nada, voy a publicar, como ven, con mi otra cuentita eh, mi ACC, bien eh, chito, link bien <risa> Lo voy a publicar, eh, el número de la sala, me el server, el número 6, voy a hacer spam, como se dice. Y pues a ver a las personas que entren, con ellas voy a jugar, ¿vale? Con esas personas voy a jugar aquí, vivo, con mismo, eh, a ver, entro más, y más, y más? A ver, otro más, otro más. Voy a jugar, no me importa si sean pollitos, si sean hachitas, ya voy a jugar esta 3 vs 3 3 vs 3 voy a jugar, ¿vale? vs 3, versus 3. Eh, Quiero jugar 4 vs 4 Voy a ver que tan largas se hacen las partidas. A ver, ya de nivel. Ok. A ver, dale este... Warrior. Ok, me, me, me, me dio a mí para que me mate, que idiota. Que bueno, es una buena jugada ahí. Represión, bueno, ahí hay dos, así que... Creo que... Si sí me puedes matar, me mató. ¿Me mató? Me mató, me mató King, King, me mató Puede darle tú al derecho. Bueno Vale, vale, subes ese, está bien A ver, bájale, bájale Tienes que bajarle Te choque una Y la otra lo bajas Todo mucho Está bien, está bien, vamos Vamos bien, vamos bien Estoy un poco nervioso Porque no he jugado Ninguna vez así, una, una, una, No he jugado así de random A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, están dos, dos Están casi iguales De hecho, ese pollito King Bueno, no es pollito, es achón Dorado, pues La verdad sí que es al ¿eh? mejor que el otro que está un poquito más leve, creo que es una CC, que están jugando. Eh, debe ser un C pro chisperante. bien, bien, bien. No importa, no importa. Yo quiero interactuar chicos, no, o sea, quiero grabar así a lo, a, lo, a lo loco, no. No me importa si perdamos. No, no, no me importa eso. Ah sí, si no me importa es porque paro en el la laptop Este casi puede decir todo el día. Ya que como ahora las clases, las clases son virtuales, pues nada, ¿no? ahora ya, ya se puede el survivor, se puede vamos a hacer A ver, a ver, A ver, ¿quién entra, quién entra, quién entra? Okay, a entra? te entra? te entra? Eh, a ver, a se a ver, Hola Hola a ver, asusté, no asusté ver, a asusté Vale, vale, Bien, Raidon, Raidon, bien, vamos a jugar A ver, espero que no se vaya, se fue, vamos a jugar con ellos dos Vamos a jugar con esos dos achones con genita roja achones dorados Con genita roja, vamos a ver qué pasa, vale Ah, nos encontramos con... vale, vale No juega no, no tan mal, de hecho, random A ver, toca, ya A ver, eh, Francisco César Random Ya Voy a dar un dual acá para que random mate Voy a dar un dual acá para que random mate, de hecho Ya, y random quiebra para que lo mate, aunque el aire creo que está un poco bravo, así que no sé la verdad. Vale, también está jugando lista. A ver, eh. Mm, bueno, hizo lo que pudo. Eh, ahora, que lo, ahora dale ya, fondea, fondea ya, fundea. No, pues allá, ya, ya, bueno. A ver, David, David, ¿qué vas a hacer, David? Juega, David. Bien. Eh. Vale, vale, vale. Vale, a ver, acá sobre va a proceder. de hecho me va a bajar, me va a bajar Ya veo que más o menos estaba listeando yo, así que De hecho me va a dar tú y me bajó Sí me puede bajar, ahí. Eh? Ah, vale, no. no me bajó, solamente me separó Ah, no sé qué voy a hacer acá La verdad no tengo nada que hacer acá, entonces le voy a dar acá okay. Para ver pase Aquí estamos los dos, así que normal, eh A ver De hecho ya lo bajaron también Pégate, pégate y le puedes dar directo Aunque no tiene mucho tiempo aunque, okay. no sé A ver qué puede ser El, el aire está, nos, nos, está a nuestro, nuestra contra No nos favorece nada ese aire No nos favorece nada el aire Así que bueno, no sé qué hacer La verdad, creo que esta ya la perdimos Bien, bien Puede que me dé a mí De hecho le he ganado tiempo Juega David A ver David, David, ¿qué vas a hacer David? ¡Ah! No, David, juega ¡David! A nada, ya dale, dale, dale La podemos hacer bien, bien A ver Si se aleja, le puedo dar, eh Ya, tengo una idea Eh, Francisco, si perdió turno Ya, tengo una idea Ah, fuck, no hay debe. No hay tamale Eh, a ver Quería darle de idea Quería darle idea de chico, ya, lo que pasa es que no, no, Es Ese, ese no era T. Entonces... Eh, de hecho, él se, se va a suicidar junto conmigo. Si es que no me equivoco, lo va a dar. Sí, ¿me puede dar? Pues, sí, no. Vale, vale, me dio. Vale, es que el aire está a su favor. Bien, bien. Bien, ok, y el otro pata se corrió David. Se fue David Ya perdimos el pata, ya, ya perdimos el <risa> Pero no importa, no importa, no importa. Eh, no importa. Eh, solamente quiero interactuar y un poco de esta etapa. No importa, no importa, no importa. No importa. Estamos perdiendo, estamos perdiendo No importa, David, David, la han bajado Voy a volar a hacer un poquito más de acá ¿no? A ver David, David, David, David Te voy a saquear porque creo que se me ha dormido David, quit David no está, David no está Es pues, en serio David, Espérate Hola, bro Hola Apega Dale, bro. Vamos, vamos ¿Listos? Vamos. Ya entró la gente, vamos a un poco Vamos. vamos, vamos. vamos. Eh, ahí me entró un suscriptor. A ver, Raidon, Raidon, La cagada, eh. <ríe> ok. Ah, par, par, par. ¡Qué mierda! <ríe> la cagué. <ríe> ¡Aaah! me metiste ese? ¡Y Raydon, Raydon no tiene nada que hacer! pero no puede! ¡No puede! ¡Igual Raydon no puede! Así, oh, si sí se bajó! puta madre, güey! ¡La cagué, la cagué. ¡Ganábamos! ¡Ganábamos! Lo siento, ¡Lo siento, ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo siento, ¡Lo siento, Lo siento, reasons siento, down Try to keep me down But I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones Go break all of my bones You won't ache my soul You can't get to me And there is no better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 Look into my eyes and show me all adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made of baby. We've Hola hey chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que hayan visto lo pollo que estoy jugando en equipo random, pero bueno, voy a dejar el video hasta acá porque no quiero grabar mucho, también porque no tenía planificado grabar de verdad hecho esta semana, como que he estado a full a full en clases, eh, prefiero las clases presenciales en vez de las virtuales porque ucha, te llenan de trabajos si... y bueno pues nada chicos espero que les haya gustado el video no te olvides de suscribirte dale tu <risa> sub al mega like y nos vemos hasta el próximo video chao chao